Soy Marce la recicladora más conocida como la primera recicladora influencer A través de las TIC encontré muchas herramientas para crear conciencia a los colombianos Por ejemplo en el reciclaje adelante no tiene idea cómo separar sus residuos en casa Y pues todo el mundo tiene celular actualmente así que lo que yo hice fue esparcir mi conocimiento de reciclaje Y llevarlo pues a los colombianos que lo quisieran ver y a los que no lo quisieran ver también mi amor Porque les aparezco en todo lado, les hago videos, canciones... Mejor dicho, me les meto al rancho para que todos aprendamos a reciclar Y pues qué mejor herramienta que las redes sociales para mostrar ese conocimiento ¿Por qué debería ganar el reconocimiento ABA? Eh, no, pues creo que ya han sido muchos años de esfuerzo en las redes sociales Ya llevo cuatro años eh, haciendo contenido R Re fácil, re bacano y re diferente Para que este mensaje llegue a todos ustedes Entonces pues... Creo que sería bacano ganármelo para seguir más motivada y seguir enseñándole a todos los colombianos y gente de otros países, porque gracias a Dios el público se ha aumentado y ya me sigue gente de México, de Brasil, de Ecuador, de Perú. Entonces ha sido un proceso de verdad re bacano poder hacer redes sociales con propósito.